Hola, ¿cómo estás? Soy Claudia Castro y yo creo en voz. ¿Vos? Bueno, seguro que sí, ¿eh? Hoy estamos con la acción número 11 que va a mejorar tu autoestima. Y sí, ¿cómo puede ser? Y esta acción parece sencilla, fácil, como que... super easy, pero muy compleja. Atenti. Tiene que ver con ser auténticos, auténticas, auténticas, y eh, expresarnos, simplemente, claro, en la autenticidad hay riesgos, también los hay en la expresión, ¿no?, por tal, eh, y los riesgos dan miedo, porque, ¿será que si digo lo que pienso, dirán esto, el otro, el otro me hablará, el otro no me hablará? Eh, ¿Será si digo lo que siento, que tal se asustará, o tal no me hablará más, o tal se irá, o tal dirá cualquier cosa, qué sé yo? ¿Será que si hago esto, tal se enojará, tal... En fin, infinidad de cosas, lo único que te voy a garantizar es que ser auténtico tiene un precio, y el precio es alto, y parece así como un, una película de Hollywood, pero es real, es netamente real, cuando uno trabaja en ello, cuando logra cierto, cierto grado, cierto porcentaje de, de autenticidad, de capacidad de expresión, eh, de, de pensamiento, libertad, resulta que, que hay personas que se van porque están acostumbradas acostumbrados a, a tu viejo yo porque quizás, no sé, les beneficiaba o no, de cierta manera, porque ya no se sienten cómodas con tu nuevo yo. Hay personas nuevas que llegan, que llegarán, eh, con las cuales vas a poder compartir infinidad de cosas y... va a estar genial. Y hay otras, afortunadamente, que permanecerán, ¿no? Que, que, te acompañaron en tus cambios y, y en ese proceso eh, de ser auténticos y afortunadamente se, se han quedado eh, porque han sido parte también de, del sostén de ese proceso. En estas cuestiones todo parece así muy fácil, pero no es fácil. De, soltar. Personas, situaciones, lugares, no es fácil. Y... No solamente que, que duele, sino que es algo como... Lo podrías ver hasta antinatural. Pero tenés que serlo porque... No se puede estar... Expresando o deteniendo el avance de, de la persona en la que te, te vas convirtiendo cuando lográs tu autenticidad. No es bueno para vos, ni para nadie. Entonces tenés que seguir. Tenés que ir por eso, tenés que expresarte cada día más. Y, y cada día que te expreses te vas a dar cuenta de que hay un montón de cosas que, que no expresabas, que, que ahora las expresás. Y te hace feliz, te da paz expresarte como sos, ¿no? lo que pensás, lo que te gusta hacer, lo que te gustaría, y llegan cosas nuevas, y descubrís cosas en tu persona que ni siquiera las pensabas, y es genial, es genial. Así que, palabra clave, autenticidad, expresión en libertad, y adelante. Te mando un beso enorme, en la cajita de información tenés todos mis contactos para que estemos comunicados. Y si le haces clic a la campanita, no te vas a perder ninguno de estos videos que estoy segura de que algo positivo vas a encontrar. Te mando un beso enorme, te quiero mucho, nos vemos.